Bueno, muy buenas tardes, eh, muy buenos días y bienvenidos a, a esta sesión tan interesantísima que tenemos hoy en colaboración y en alianza entre UNIFRANCE y EUDE Business School. Eh, el tema de hoy que vamos a tratar es el análisis de situación bursátil en Bolivia y me vais a permitir que me presentes. Yo soy Juan Díaz del Río, director académico de EUDE Business School y nos acompaña para esta interesante sesión el profesor Iván Alemán. Voy a presentaros al Profesor Iván. Él es egresado en Administración y Gestión de Empresas por la Universidad Privada Boliviana y Maestría en Economía por The Australian National University. En cuanto a su trayectoria profesional, eh, indicarles que actualmente él es Gerente General de Valores Unión, S.A. que Es una agencia en bolsa eh, que trabaja en el mercado de valores de, de boliviano desde el año 1994 con sede en La Paz. Anteriormente, bueno, aquí está desde el año, desde el abril de 2021, y anteriormente fue CEO y fundador de GT Smart durante cinco años. Eh, Anteriormente a esta situación de CEO y fundador GTSmart fue tesorero general en IPF Bolivia Transporte Sociedad Anónima y, y previamente a esta, a esta trayectoria profesional fue gerente de información y desarrollo de la Bolsa Boliviana de Valores siendo responsable de desarrollo de planes estratégicos y comercial. Sin indicarles, y antes de dar la palabra al profesor Iván Alemán, eh, que por razones de agenda eh, eh, del profesor, eh, cualquier duda o consulta, pregunta que tengáis al respecto de la sesión de hoy, pues la podéis escribir, escribir en el chat y nos comprometemos en pasado eh, unos días en haceros llegar todas estas preguntas, dudas o consultas que tengáis al respecto. Pues, don Iván Alemán, muchísimas gracias por contar con su presencia y todo suyo. Muchas gracias, Juan. Un placer y agradezco la invitación de UDE a dar esta charla. Eh, inicialmente, bueno, no sé si el, el, el público asistente conoce del, del mercado de valores en Bolivia, pero bueno, me voy a encargar de darles una, una visión fácil de, de cómo funciona el mercado y las, las perspectivas. Eh, comenzamos entonces, por favor. Eh, bien. Vamos a tener una agenda reducida, pero interesante, espero, sobre los resultados históricos del mercado de valores en Bolivia, los resultados de la última gestión, algunas formas de financiarse en el mercado de valores, sin que quiera entrar a temas teóricos, pero, pero sí voy a, voy, a, voy a dar algo de, de, de teoría para, para que se entienda bien, junto con números, cómo funciona la inversión en el mercado de valores y algunas ideas. Si, algunas conclusiones y recomendaciones. Vamos primero con los resultados históricos del mercado de valores en Bolivia. Eh, me permitió hacer unos cuantos gráficos de los, de los últimos cinco años para estar más acorde a la, a la coyuntura. ¿no? Eh, el, el mercado de valores se ha caracterizado estos, estos últimos cinco años por, por, por subidas y bajadas. ¿no? No, es, no ha sido un mercado constante. Eh, y eh, esto también ha... ha Va en línea con los mercados internacionales, aunque verán que el mercado de valores en, en Bolivia es mucho, muy, muy reducido. ¿no? Eh, hemos empezado en el 2017 con un incremento del 4.30%, 4, del 4, un importante, una importante subida en el 2018 de 34% y una importante bajada en el 2019, repuntando en el 2020 y volviendo a caer en el 2021. Eh, aunque en menor, menor efecto, en 2020 y 2021, no se olviden que estamos con un efecto de pandemia a nivel mundial y por supuesto también en, en la economía boliviana y por ende en el mercado de valores. Eh, el mercado de valores en Bolivia es básicamente renta fija, no tenemos desarrollado el mercado accionario como en otros países, ¿no? Por lo que vale decir que el mercado de valores en Bolivia es un mercado de deuda, ¿no? Eh, y en los últimos años se observa un dos, dos importantes caídas, ¿no? El 2019, el casi 30%, siendo que el 2018 se había subido un, un 30%, y nuevamente una caída en 2021 del, del, del 12%, ¿no? Básicamente, va, eh, los, los títulos valores que se trazan son de, de renta fija, por lo que podemos decir que esta es la situación real del, del mercado. En renta variable, vale decir. Eh, acciones o cuotas de participación que manejamos con la aplicación cerrada, eh, igual ha sido volátil, ¿no? Eh, y el 2021 se, se observa una, una caída del, del 75% sin que esto vaya a influir directamente en los resultados del mercado, porque como mencioné anteriormente, el mercado de valores en Bolivia básicamente es de renta fija. Algunas acciones no registradas en bolsa también subieron... Tuvieron una caída importante el año 2021 a un nivel casi del, del, del 100%, siendo la caída más, más, eh, perdón, siendo la subida más importante tal vez el, el año 2020, donde apenas se negociaron 9, 9 millones de, de dólares. En cuanto a montos de negociados en mesa de negociación, esto básicamente es pymes, ¿no? La bolsa tiene un sistema de para pequeñas y medianas empresas, se observa una caída constante del 2017 al 2019 y un repunte al 2021 con .114 millones de dólares. Eh, en cuanto a los resultados de la gestión 2021, podemos observar eh, esa caída que habíamos mencionado anteriormente de renta fija, los valores de renta fija del, del 12%, ¿No? Eh, y destaca eh, la línea roja no sé si la pueden seguir el el a ver si pongo el puntero acá destaca el la gran participación que tienen los DPFs ¿no? emitidos por los bancos principalmente que son luego transados en el mercado secundario como se observa, eh, tuvieron en su participación del 78, casi 79% en el 2020, a un 81% en el 2021. Esto hace casi la totalidad de los, de los instrumentos de renta fija que se han lanzado en el, en el último año. Eh, luego están los bonos del tesoro, eh, los bonos bancarios bursátiles eh, y los... Eh, Bonos de largo plazo, básicamente, que son los, los bonos con los que se financian las empresas, los que nos lleva a, a concluir que los bancos han sido los principales beneficiados de eh, las transacciones en bolsa. Eh, como verán, la renta variable de un 75% no, no son significativos ni, las, ni el movimiento de acciones, ni, ni tampoco los, las cuotas de los fondos de inversión cerrado, ni las acciones eh, no registradas en bolsa. Los pagares de mesa sí subieron un poquito, esto, esto ya había mencionado que son los pagares para pequeñas y medianas empresa, empresas, haciendo que eh, el monto total negociado en bolsa disminuya en un 14% respecto del, de la gestión 2020. Eh, para continuar, eh, el mercado de valores vale, vale la pena mencionar que a partir del 2020 se está ya con un mercado electrónico recién. ¿no? Recién, se, recién se habilitó el mercado electrónico en Bolivia es un mercado joven en ese, en ese aspecto aunque el mercado de valores en Bolivia lleva más de 30, 30 años operando ¿no? eh, y bueno el, el, el rezago respecto a otras bolsas también es, es evidente y esperamos que con el mercado electrónico esto se pueda solucionar la, la mayoría de las, de las operaciones como verán y el mercado de valores en Bolivia son de reporto del 2017 al 2021 eh, esta participación se ha incrementado, ¿no? Hasta llegar a un 60% en el 2021 y un 40% las operaciones de compra y venta lo que nos lleva a también deducir como primera conclusión que nuestro mercado de valores es de, de corto plazo y de dinero. Algunas tasas de las de, de, de reporto a las que ha eh, operado el mercado de valores en la última gestión, indica mínimos, mínimos, y, max, mínimos y máximos en bolivianos, tanto en bolivianos como en dólares. ¿no? En la primera parte, en bolivianos podemos observar que eh, a principios del, del, del año pasado, del 2021, 21, eh, se operaban máximos cercanos al 16% y mínimos cercanos al al 1.5%, ¿no? Esta tendencia de tasas bajas, por suerte, ha, ha se ha mantenido a lo, a lo largo del, del, del, periodo, ¿no? Haciendo que el costo de financiamiento, particularmente para las agencias de bolsa, sea más, más barato. En cuanto a dólares, esta tendencia también ha ido, ha sido más, más, más estable, más constante, con tasas entre, entre 0.3 y 1.5, básicamente, con alguna tendencia final a fin de año que eh, disparó las tasas de reporto al 3.5%. Los rangos de plazos operados en mercado secundario eh, muestran, ah, se muestran a nuestro lado y las, y las tasas promedios ponderadas de estos rangos eh, bordeaban entre, entre el 2.16 para, para 18.000 días y 7.200 y perdón, y 370 días al 3.77%, haciendo un total de aproximadamente eh, 3.500 millones de bolivianos transados, esos son 500 millones de, de dólares en mercado secundario que se traja, transaron en el mercado de valores en Bolivia. Eh, algunas formas de financiarse en el mercado de valores en Bolivia, eh, básicamente, eh, perdón, básicamente obedecen a, si uno se fija, el, el, el balance puede financiarse por el activo a través de valores de titularización, valores de deuda como son los bonos y pagarés y valores de participación a través de las acciones o inclusive a través de cotas eh, como de inversión cerrado en el patrimonio. ¿No? El mercado de valores, básicamente, habíamos dicho que está constituido por, por financiamiento a través de valores de deuda. Esto, esto afecta directamente al pasivo, eh, activo muy poco y participación, como son las acciones, casi, casi nada. Eh, las, algunas formas, eh, algunos servicios perdón, que prestan las agencias de bolsa son... Eh, se especializa básicamente en asesoría financiera, en la estructuración de valores, en la inscripción en el mercado de valores, en el, en el registro del mercado de valores, la bolsa boliviana y la ASFI, y también en la colocación de valores que se hace a través del ruedo bursátil, en este caso mercado electrónico, generando algunas eh, acciones de valor agregado, ¿no? Que satisfagan las necesidades del financiador y del inversor. Eh, podemos ver que en el mercado de valores, la, en la gestión 2021, se han colocado algunos valores de mercado en mercado primario. Básicamente se han financiado empresas como, como ENDE, que pertenece al, al rubro de, de electricidad, ¿no? en de transmisión con 75 millones de dólares, eh, Banco FIE, con 49 millones de dólares, eh, un, un fondo de inversión, 41, Benevel eh, IAPA, Banco Mercantil, Promujer, y otros eh, que se han ido financiando montos menores, esto es de orden eh, descendente, ¿no? hasta, hasta un, un banco, una IFD, como es Crecer, muy pequeña, de, que es donde se financió aproximadamente Dos millones de dólares, ¿no? Acá los colores nos indican: eh, el verde pertenece a bonos bancarios bursátiles, el color plomo a bonos largo plazo, porque son básicamente los bonos con los que las empresas privadas acuden al mercado de eh, valores por financiamiento, cuotas de fondo de inversión cerrado y eh, pagares bursátiles. A su vez, también los valores de. Eh, Titularización esta vez de contenido crediticio. Un poco de es la radiografía del financiamiento de las empresas en el mercado de valores en Bolivia durante la gestión 2021. Eh, como podrán observar acá, la mayoría de las de las opciones de financiamiento de la colocación en, en mercado primario obedeció fundamentalmente a los a los bonos de largo plazo lo que es positivo seguido por los bonos bancarios un 14% los bonos a largo plazo perdón con 35% y los bonos bancarios bursátiles con un 14% eh, al igual que los pagares bursátiles que son otro, otro instrumento de financiamiento de eh, capital de trabajo con 14% eh, las cuotas de fondo de inversión no representaron eh, el segundo lugar perdón con 28% y por último, los valores de titularización que son también instrumentos de edad con el 9% a los que generalmente acuden también las instituciones eh, financieras últimamente. En cuanto a los bonos bancarios bursátiles, las tasas a las que se han financiado, una cosa es la tasa de emisión y otra cosa es la tasa de colocación. La tasa de emisión es con las que efectivamente llegan a bolsa y después de la puja eh, se muestra... Eh, que eh, ha habido una, una mejora en la tasa de financiamiento, ¿no? Eh, por ejemplo, acá podemos ver la más significativa del Banco FIE. El Banco FIE acudió eh, con una tasa de emisión del 4.60% y logró colocar sus valores a un 3.80%. no. Eh, otra, otra tasa significativa podría darse a, a través de eh, los... Del, los los valores emitidos, los bonos emitidos por el Banco Económico, que, cuya tasa de, de emisión fue del 6.50 y eh, lograron colocar al 6.32%. ¿no? Este gráfico básicamente refleja cómo el sector financiero en Bolivia ha acudido a, a financiarse a través del mercado de valores con la emisión de bonos que son más de largo plazo. No, eh, acá las empresas generalmente optan por pagar pagares bursátiles en el sentido de que eh, pueden financiarse capital de trabajo hasta hasta 360 o 720 días, dependiendo de la necesidad. Las tasas han estado mucho más bajas, no dependiendo del rubro y dependiendo de la de la moneda. Eh, se han financiado eh, en tasas alrededor del 2.2.60 e inclusive más bajo en, en, en valores de moneda nacional ¿no es cierto? Y eh, en cuanto a tasas eh, de acción del 5% para, por ejemplo, aquí tenemos el caso de Visa Leasing, que ha logrado colocar sus valores hasta el 4% eh, y otras empresas que eh, en su mayoría siempre logran mejorar eh, su capacidad de colocación respecto a la tasa de emisión en, en bolsa. En cuanto a los bonos a largo plazo, esto es financiamiento de empresas, ¿no? En el del sector privado podemos, podemos ver eh, una mejora también en cuanto a la tasa de emisión y tasa de, tasa de colocación. No, donde las empresas del sector privado han acudido, aunque en monto representan eh, una, una menor cantidad que otros instrumentos. Los valores de titularización de contenido crediticio, la titularización en Bolivia eh, es, es un esquema muy interesante de, de financiamiento que está dando frutos, eh, a pesar de que financiarse con... Valores de titularización, de titularización de contenido crediticio resulta más, más caro que bonos. ¿no? Sin embargo, las facilidades de optar por financiamiento, sobre todo basado en flujos futuros, a través de la titularización, es muy, muy atractivo. Eh, se han respetado básicamente las tasas de emisión y de colocación, esto debido a la estructura propia de, que tiene eh, un, un financiamiento con con valores de titularización basados en flujos futuros. Algunos resultados del mercado de valores eh, respecto de, de otros años, vuelvo, vuelvo aquí a la historia, pero acaba de destacar que ha habido una caída muy importante entre el monto inscrito en bolsa y el monto colocado en bolsa en mercado primario. ¿No es cierto? Ha habido una caída importante y significativa, sin embargo, el sector eh, bursátil no deja de ser una interesante opción para, para el mercado de valores. Cabe destacar que en la pandemia probablemente los, los empresarios han sido más cautos en el financiamiento ¿no? y eh, bueno, los bancos también han, han dado algunas, algunas facilidades, sobre todo a clientes preferentes, ¿no? no a nuevos clientes. Pero eso hecho también que eh, el empresario tenga mayores dudas de acudir al mercado de valores y optado por el financiamiento reduciendo casi a la mitad, ¿no? Comparado con la gestión 2020. En cuanto a la inversión en el mercado de valores, eh, vale, vale recordar que eh, existe una, una relación directa entre oferta y demanda de recursos, ¿no es cierto? Eh, quienes se financian generalmente son el gobierno, las empresas, las las pequeñas y medianas empresas, y por supuesto dentro de empresas están, están los bancos, eh, que se vinculan y asesoran a través de las agencias de bolsa, y hacen que las personas naturales, los fondos de inversión, u otros inversionistas institucionales, públicos o privados, puedan acudir al mercado de valores y así calzar la demanda de financiamiento con la necesidad de inversión. ¿No? En, este, en este sentido, algunos resultados que muestra el mercado de valores en la gestión 2021, en eh, alternativas de inversión, este es, toda esta información es proporcionada por, por la Bolsa Boliviana de Valores. Mm, podemos ver una interesante comparación entre lo que son las alternativas de, de inversión en dólares hasta 180 días y de 180 días para adelante. ¿no? Eh, podemos observar, por ejemplo, que en los pagarenes, si, uno, si una persona quiere financiarse a 100, hasta 180 días pudo haber acudido al mercado de valores esta es la gestión 2021 a una tasa de rendimiento aproximadamente de 6.50 en, en pagarés ¿no? esto es mucho más atractivo respecto por ejemplo a DPFs, aunque eh, en ciento, esto está a 180 días y hay otras, hay otras opciones atractivas en bolsa como los reportos que son hasta 45 días que rinden una tasa anualizada de 3, que rindieron durante el 2020 una tasa anualizada de 3.75% y así sucesivamente eh, varias alternativas. ¿no? Inclusive acá se menciona la opción de ahorro en una caja de ahorros, que como verán prácticamente no genera o genera muy poco de rendimiento las inversiones. En dólares americanos otra vez los pagares pymes sigue siendo la mejor alternativa, ¿no? Hasta 270 días con 650% y ya empiezan a convertir los bancos, por supuesto, a tasas más atractivas, eh, mayores a 360 días, entendemos que, que la gestión 2021 esto ha superado mucho más todavía, ¿no? Y eh, se van viendo distintas opciones hasta llegar inclusive a los fondos de inversión que lastimosamente han rendido muy poco en moneda eh, extranjera. En cuanto a la posibilidad de emisión en, en, en bolivianos, ¿no? Los reportos en bolsa siguen, siguen siendo hasta 180 días la mayor, la mejor opción de, de financiamiento. Sin embargo, cabe, cabe destacar ahí que el inversionista debe medir siempre el riesgo, ¿no? Estas, estas, estas operaciones de reporto en bolsa con los pagarés podrían ser, eh, eh, hay, que, hay que fijarse si tienen calificación de riesgo o no tienen calificación de riesgo. Los reportos sí son, sí son, han sido atractivos porque han llegado a un monto significativo. Y los DPFs en bancos también de las, de las microfinancieras hasta llegar a un tope de los bonos del tesoro, de las letras del tesoro, perdón, que han rendido muy poco hasta 180 días. Eh, la situación cambia cuando es, las inversiones superan los, los 180 días, ¿no? los, los DPFs de los bancos, micro, de las microfinancieras. Eh, inclusive los bonos corporativos se vuelven, se vuelven atractivos, ¿no es cierto? Los bonos, los bonos bancarios volátiles no tanto y eh, van, bajando, van bajando en su, en su manera de, de atraer eh, posibilidades de inversión al público, tanto público como a los inversionistas institucionales. Hablando de inversionistas institucionales, empiezan a aparecer. Eh, acá el rol de las eh, administradoras de fondos de pensión, los, las sociedades administradoras de fondos de inversión, no cabe de destacar que eh, el número de participantes se ha mantenido en las AFPs alrededor de 2.400.000 a 2.500.000 participantes, que como saben, eh, con los recursos de los trabajadores de, de esa fuerza laboral, eh, las AFPs invierten a nombre de de, de los trabajadores en, en títulos en el mercado de valores los propio las AFIS la, las sociedades administradoras de fondo de inversión han sobrepasado los 102 mil eh, clientes eh, y eso eh, también ha posibilitado que eh, las carteras esto está expresado en dólares en millones de dólares hayan llegado en el caso de las AFPs a los 22 Mil millones de dólares, es un monto importante para, para el tamaño de la economía en Bolivia. Eh, en cuanto a FPs, en cuanto a fondos de inversión, los 3.400 millones de dólares. Y en compañías de seguro, eh, el máximo llegó a 740 millones de dólares, cerrando noviembre como alrededor de 700 millones de dólares. Si sumamos las tres carteras, podemos observar que. Que entre los tres inversionistas institucionales principales del mercado de valores en Bolivia, eh, se ha llegado a una, un monto de aproximadamente 26.7 26 mil millones de dólares. ¿no? Esto es bastante significativo para, inclusive comparando al, al, al, al Producto Interno Bruto del país, eh, donde las AFP mantienen el 84% total de, de esa inversión, el 12.80% pertenece a las AFIS o a las sociedades eh, administradoras de fondos de inversión y apenas un cerca de un 3% a, los, a las compañías de seguro. ¿no? El principal instrumento donde estas, estos tres inversionistas institucionales han invertido a través del mercado de valores en Bolivia en la última gestión eh, han sido los depósitos a plazo fijo ¿no? vale decir que los bancos se han financiado emitiendo depósitos a plazo eh, en mayor proporción que cualquier otro título, ¿no? Seguido por valores públicos, son bonos y letras del tesoro, eh, cotas de fondos de inversión cerrado, bonos corporativos, esto es empresa, y bonos bancarios bursátiles, que también han favorecido a la banca, ¿no? La, la banca en general ya beneficiaba que cerca con un 53% del total de esta cartera de los principales inversionistas que en Bolivia son los fondos, eh, perdón, constituyen las AFP, las AFIS y las compañías de seguros. Este es un cuadro resumen de cómo opera el mercado de, de valores. Hay en estos momentos 13 agencias de bolsa que interactúan en el mercado de valores, básicamente centrado en la bolsa de valores y en la entidad de depósito de valores. ¿no? Estos 13, estos 13 estas tres agencias de bolsa pertenecen a grupos financieros bancarios, ¿no? como en el caso de, del Banco Visa, Banco Nacional, Banco Mercantil, el, el BCP a través de Credit Bolsa, eh, Banco Ganadero, Santa Cruz, eh, Santa Cruz Securities, que pertenece al Banco Fácil, CAISA, que pertenece al Grupo Fortaleza, y algunas independientes como son Pan American Securities, Sudaval, multivalores y bolsa, que son agencias de bolsa independientes. Me olvidaba de Valores Unión, que está unida al, al es parte del grupo financiero del, del Banco Unión, que es un banco relacionado al Estado, y cuyo eh, rol eh, se mantiene permanente por más de 28 años en el, en el mercado de valores en Bolivia, siendo que el, la el mercado de valores en Bolivia tiene un poco más de 34, 35 años. Finalmente, eh, quería expresar algunas, algunas conclusiones y recomendaciones en torno a esta evaluación. ¿Cuáles son las perspectivas del mercado de valores? Eh, con, todo, con toda esta información que se les ha proporcionado, ¿no? vale la pena destacar... Eh, que eh, ha habido una interesante diversificación de títulos de operaciones en los últimos cinco años, eh, un poco eh, volátil, acorde a la situación mundial de los últimos años también, ¿no? Incluso eh, Wall Street ha estado bastante volátil en los últimos años, los mercados europeos lo propio, eh, y esto además ha afectado no solamente al país, también a la región, particularmente eh, estos dos últimos años, donde esa volatilidad se ha visto manifiesta, particularmente por la, por la pandemia y ¿no? eh, la incertidumbre que genera tanto a los, a los que necesitan financiamiento como, como a los que necesitan eh, inversión y tienen excedentes. De, ¿no? esta, esta volatilidad genera, sin duda, alguna, a, a, alguna incertidumbre que con el tiempo esperamos que vaya, se vaya corrigiendo. El mercado de valores en Bolivia sigue siendo de renta fija y es el motor del, del mercado de valores en Bolivia, quedando aún un pendiente el mercado de el desarrollo del mercado accionario, eh, que es cuando verdaderamente podemos decir vamos a ser un, un player importante en la región. No lo somos en este momento. Lo ¿no? peor cuando... Eh, Estamos viendo que los principales beneficiados eh, a través de la emisión de títulos de P.F. de depósitos a plazo, básicamente son, son los bancos, ¿no? que representan más del 80% de las operaciones en bolsa en 2021. Esto, esto llama mucho, mucho la atención. Eh, no parecería que estuviéramos desarrollando el mercado de valores en función al financiamiento de las empresas y que esto genere eh, impacto en, el, en la economía, en el empleo, la demanda agregada, sino... Eh, más bien los bancos están siendo los principales beneficiados y esas tasas están siendo retransmitidas al público. Eh, si bien eh, el financiamiento a través del mercado de valores ha disminuido en la última gestión, no podemos restar la importancia al rol que, que, que genera la economía. ¿no? Eh, allá hay un club importante de, de empresas en Bolivia que son más de 100 empresas que han pasado por el mercado de valores en Bolivia, para una, para una economía muy pequeña eh, e informal, es importante saber que hay un grupo de empresas, un club privilegiado de empresas que de manera formal eh, y abierta, ¿no? digo abierta cuando presenta sus estados financieros eh, tanto al, al, al regulador como a la bolsa, como, como a las agencias de bolsa, y son públicos. Este grupo importante de empresas ya sabe de los beneficios, eh, beneficiándose sobre todo de, de tasas atractivas, plazos atractivos y montos que a lo mejor la banca por pues, sí si sola no puede, no puede financiar, dada la... que tiene cada, cada banco. ¿No? Por lo tanto, vale la pena mencionar que la bolsa sigue siendo un, un mecanismo atractivo de financiamiento, vía deuda por el momento, ojalá algún día vía... Y a participación accionaria. Eh, es importante señalar que los recursos de, de los inversionistas institucionales eh, superan los 26 mil millones de dólares en estos momentos, ¿no? Y eh, los principales beneficiados de los recursos han sido el sector bancario, el Estado y las empresas privadas. Eh, ojalá sea posible algún día que las empresas privadas sean, sean las más beneficiadas, los bancos también. Eh, y el Estado en la medida que lo, que lo necesite por supuesto sobre todo eh, en estas épocas que sirven mucho para, para paliar algo, algunos problemas de la, de la economía que son eh, me refiero al Estado que son eh, tangenciales a todas las economías en estos momentos de la región y el, y el mundo finalmente eh, algunas recomendaciones más que recomendaciones como, como visualizo un poco el mercado de valores a futuro, eh, no. yo noto que el, la Bolsa Boliviana de Valores todavía tiene eh, mucho que hacer en cuanto a la difusión y al impacto que pueda tener sobre las empresas, sobre las personas, para que usen los servicios y los beneficios del, del, del mercado de valores, eh, sobre todo en lo que se refiere a inversión y financiamiento. Eh, porque todavía, exist, todavía existen algo, algunas lagunas de información que se deberían, que se deberían acortar. ¿no? Esa, brecha, esa brecha de información todavía es muy grande y hay que hacer todos los esfuerzos necesarios para a, difundir y propetizar más el, el, el mercado de valores y sus beneficios. Queda, queda esa tarea pendiente en la bolsa, que es el, el principal actor. ¿No es cierto? En eh, la medida que, que vaya desarrollando el mercado de valores, también eh, va a hacer falta que el mercado accionario eh, sea más profundo, ¿no? que las empresas tomen conciencia de que deuda es deuda y deuda tiene una tasa de interés, ¿no? eh, que es mejor centrar las, las, las opciones de financiamiento en un mercado accionario, que depende de la propia gestión de la empresa. Y que al final eh, pueda entregar un dividendo, ¿no? Con, con un ruido interesante. Para eh, que esta fuente de financiamiento sea a lo mejor más barata que, que todo el tiempo por deuda. Eh, es, es, es, es ínfimo lo que se trae en, en acciones en Bolivia respecto de otros mercados de, de, de, de similar tamaño de economía, como Paraguay, por ejemplo. Entonces eh, hay, que, hay que profundizar el uso, el desarrollo del mercado accionario en Bolivia para que finalmente desarrolle el mercado de, de valores y tener así una perspectiva ideal eh, en los próximos años. ¿no? La bolsa boliviana de valores sigue siendo joven, el mercado de valores sigue siendo joven comparado con, con otros mercados de valores como pues, eh, la Argentina, por ejemplo, más de 160 años, si no me equivoco. Eh, operado u otras bolsas del, del, de la región que sobrepasan los, los 100 años de, de existencia. Y los esfuerzos del empresariado privado para acudir a nuevas fuentes de financiamiento e inversión tienen que ir acompañados necesariamente de políticas públicas, esto es que el gobierno también toma un rol más protagónico en el mercado, no, y no solamente desde el punto de vista regulador, sino también el de, de promover algunas acciones que facilite la interacción y pro, eh, facilite la, el acceso al mercado de valores de manera transparente, ¿no? probablemente a través de una nueva ley de mercado de valores, ¿no? la, la nueva la ley del mercado de valores, eh, si no me equivoco, fue para los, los 20, 20 años, 30 años casi, entonces es importante tal vez actualizar una nueva ley de mercado de valores que materialice los esfuerzos del sector de privado, eh, y también los intereses propuestos pues, de las personas, en el Estado, toda, todos aquellos que necesitan utilizar el mercado de valores. Finalmente, como una, una reflexión final, tal vez es importante eh, visualizar como perspectiva ¿va? la integración con otras bolsas de valores de tamaño similar, Paraguay, Uruguay, inclusive El Salvador, que aunque incrementar un mayor volumen de, de transacciones que sirva para el financiamiento a través de, de mercados primarios o para, para la transacción de, de títulos en mercados secundarios, esto operando en países, eh, ya, ya, hay, ya hay la lección de, de, de las bolsas de México, Colombia y Brasil que se están, Brasil y Chile que se están no funcionando, sino están están homologando un solo mercado alternativo a sus propias bolsas para generar mayor dinamismo en la región, porque evidentemente como región somos, somos muy pequeños, a pesar de los monstruos que existen como, como Brasil, que, que es el mayor, eh, la mayor, el mayor participante que tenemos en, en el mercado de valores a nivel eh, regional. Eso sería por mi parte... Eh, Quedo a la espera entonces de cualquier duda, cualquiera, cualquier pregunta que deseen aclarar respecto al mercado de valores en Bolivia. Y espero haber eh, satisfecho cualquier necesidad de información. Por favor no duden en contactarme y les dejo algunos, algunos datos de contacto. Si desean aclarar algo o si la presentación eh, no les ha sido suficiente, tal vez podíamos ampliar un poquito más el, el, el espectro de esta para, para aclarar cualquier duda les quedo muy, muy agradecido por su, por su tiempo e interés en contactarme para esta disertación. Muchísimas vamos. gracias. Pues muchísimas gracias por todo este análisis de la situación bursátil en, en Bolivia. Y no le robamos más tiempo. Y como hemos dicho al principio, y como ha comentado, cualquier duda o consulta nos pueden dejar ahí en el chat y será atendida lo más pronto posible. Don muchas gracias. Muy interesante. Muchas gracias a ustedes y un placer saludarlos. Estupendo, igualmente. Igualmente, muchas gracias. Un saludo. Gracias, para todos. Un saludo Saludé. para todos. Muchas gracias. Gracias. Saludos a todos.